Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de wiki herramientas, cómo hacer cosas en Wikimedia. Hoy voy a pasar la palabra rápidamente a Evelyn y a Jorge, que nos van a estar hosteando esta, este encuentro. Bueno, bueno. <risas> eh, vamos a arrancar con este encuentro. Yo no tengo mucho más que, que decir porque seguramente ya saben quiénes somos, pero eh, a quien no conocen todavía... Eh, ah, no, sí, ya estuviste en un wiki Sí, ¿no? sí, Porque, ya. ya sí. estuve moderando a uno, así que. Ah, bueno, para que quienes es. son seguidores Conspicuos, ya, ya me conocen. <risa> bueno, eh, y para quienes necesiten ir a buscar la palabra conspicuos al diccionario, le vamos a dar un, un minutito. Eh, y dale, Jorge, adelante nomás. Bueno, gracias Coti, gracias Scan. En la charla de hoy lo que queremos es eh, hablar sobre licencias libres, entender un poquito más de qué se trata cuando decimos que Wikipedia es una enciclopedia libre eh, y bueno, verlo un poquito más en profundidad de qué es eso, porque eh, también dentro de 15 días va a haber otro taller donde vamos a ver eh, qué tipo de contenidos podemos tomar desde otras fuentes para incluir en Wikipedia. Entonces, nos parecía que era bueno tener esta charla antes para entender bien de qué se trata y entender algunas eh, cuestiones eh, básicas de derechos de autor y de licenciamiento de contenidos para luego eh, poder eh, gestionar esos contenidos. Así que, bueno. Lo que eh, les preparé, eh, lo que preparé para hoy son eh, algunas presentaciones cortitas que, que voy a ir como eh, yendo de una eh, hacia otra eh, para, para, bueno, para, para hablar de estos temas. Voy a compartir mi pantalla y esto sí que es la primera vez que lo hago. Estuvimos, estuvimos probando un poquito antes en el detrás de escena eh, y, me, y ya me equivoqué una vez en, en detrás de escena, así que eh, vamos a ver cómo me sale ahora. Eh, vamos. Eh, bueno, y si te, si te llegas a, a ir, vamos a rellenar el vacío con comentarios. Este, eh. no, aparte, para hablar de licencia, tenemos para tirar matecatillo, así que. Uf, acá nadie sabe lo que son las licencias, así que esta charla va a ser nueva y novedosa. Hay, bien. Oh, ok. Bueno, entonces, eh, acá estamos, voy intercambiando también entre eh, la presentación y por momentos voy a entrar eh, a, a Wikipedia para mostrar nada, en, en la web. Eh, bueno, eh, lo primero que, que, que habría que decir es, bueno, repasar un poco eh, esta cuestión de que Wikipedia es de contenido libre. Eh, esto es, está entre los cinco pilares de Wikipedia, que son como las normas más generales y más básicas. Uno de ellos dice que eh, Wikipedia, el contenido de Wikipedia es libre, ¿no? Eh, y cuando vamos un poquito más al detalle de, de qué significa eso, eh, nos dice eh, el aviso que todo el texto, el texto, eh, recordemos, está disponible bajo una licencia que acá dice el nombre, es Creative Commons, Atribución, Compartir Igual, 3.0, Unported. ¿no? Eh, nos dice eso ¿no? y, nos, y nos da un link. Y que también nos dice que la mayor parte del contenido también está disponible bajo la licencia de documentación libre de GNU. ¿no? Es decir que hay dos licencias, esto tiene razones históricas, que es que al principio, eh, cuando Wikipedia empezó, las licencias Creative Commons ni siquiera eh, existían, ¿no? Entonces, eh, se usó eh, al comienzo esta, esta segunda licencia que quizás a ustedes no les suene tanto, o sí le suene por GNU, ¿no? Porque eh, GNU eh, es un proyecto que tiene licencias de software libre. Eh, pero bueno, esta eh, licencia es la que al, al principio Wikipedia usaba y unos años después incorporó la licencia Creative Commons, que, eh, bueno, ahora son un poco más utilizadas y que están pensadas para, para este tipo de contenidos. La, la de documentación de GNU estaba más pensada para documentación de software. Eh, esto, bueno, me, me voy a cambiar al, al navegador, Ajá. a ver. Uh -huh. eh, lo vemos en, al pie de página de, de, de, de la Wikipedia, está eh, la licencia, la, la licencia Creative Commons, ¿sí? y también tenemos los términos de uso. puedes ampliar un poquitito la, el navegador? Sí, eh. sí. sí. Es una buena práctica la que está mostrando Jorge, es una buena práctica para mirar siempre en todas las páginas, si abajo, qué tipo de licencia se está usando, si tiene copyright o no. Normalmente al final de todas las páginas podemos encontrar esta información. Sí, y tal a veces cual. incluso podemos inc encontrar los iconos que va a estar mostrando Jorge en un ratito. Ahí va, tal cual. Si hacemos clic en los términos de uso. ¿hmm? Eh, vamos a encontrar en distintos idiomas, un poco lo que ya les estuve eh, comentando, eh, pero ya un poquito más eh, descripto de qué se trata. ¿no? Eh, ahora lo vamos a ver eh, un poquito más eh, con detalle, pero acá básicamente lo que tenemos es lo que les voy a seguir mostrando en la presentación, que es... Eh, es, el, es el acuerdo de contribución, se llama. Wikipedia es un proyecto eh, colaborativo, es decir que muchas personas eh, creamos los artículos. Eh, cuando vamos al historial de cada artículo, vamos a ver contribuciones de, no sé, muchísimos usuarios puede llegar eh, a ver Entonces, eh, lo que... Lo que nos dice Wikipedia en los términos de uso que, que vimos hace un ratito es que eh, todas las personas que usan el sitio eh, acuerdan una forma común de poner a disposición esos contenidos. Y eso lo vemos cuando nosotros editamos Wikipedia antes de publicar, siempre nos salta un aviso, ¿vieron ese aviso de está seguro si quiere publicar? Bueno, ahí nos dice... Eh, cuáles son los términos bajo los cuales vamos a publicar, que de nuevo son estos que les comenté eh, recién, ¿no? que se van a publicar bajo estas dos licencias, eh, la Creative Commons y la, de eh, la licencia de, de documentación de GNU. ¿Mm? Es decir que acá lo vemos de nuevo, esto que, eh, que vimos recién y... Eh, entonces, eh, una vez eh, publicado, eso va, el contenido de esos de los artículos de Wikipedia está bajo un derecho a autor que es de los colaboradores de Wikipedia bajo esta licencia. Pero bueno, eso eh, no sería todo. Primero vamos a, a repasar mmm, esta cuestión de las licencias y después vamos a ver en detalle qué significan. ¿no? O sea, yo les estoy, ahora les estoy mostrando qué es lo que Wikipedia nos dice con respecto a, a qué es el contenido libre eh, que hay eh, en ella. También nos dice otra cosa eh, Wikipedia cuando, cuando empezamos a bucear en los términos de uso. Otra cosa que nos dice es que las licencias de las imágenes pueden tener otras, pueden estar bajo otros términos, ¿no? Eh, imágenes, archivos de audio, video o PDFs, eh, todo ese tipo de contenido multimedia no se alojan exactamente en Wikipedia, sino en un proyecto hermano que se llama Wikimedia Commons. ¿Mm? Nosotros los subimos a Wikimedia Commons y los, eh, los llamamos de alguna manera desde eh, Wikipedia. Y cuando subimos los contenidos a Wikimedia Commons, podemos hacerlo... Eh, podemos subir contenidos con distinto tipo de licencia. Puede, eh, estas que le pongo acá eh, son eh, las más comunes, que son, eh, después las vamos a ver, ya les digo, la de atribución o la de atribución compartir igual, o también podemos subir contenidos que estén en dominio público. ¿Mm? Eh, Todos, eh, Cualquiera de estas. Eh, Tipos de contenido van a ser compatibles con el contenido del texto que ya vimos que estaba bajo la licencia eh, atribución compartir igual. Y también otra cosa que nos dice cuando entramos a los términos eh, de uso es que la licencia de los datos estructurados que se usan en Wikipedia y en otros proyectos, como también Wikimedia Commons, eh, tienen otro eh, régimen. Mm. Eh, se alojan en Wikidata, que es la base de datos libre mm, de, eh, de los proyectos Wikimedia, y eh, estos conten los contenidos que eh, subimos a Wikidata se dedican al dominio público. ¿Por qué se dedican al dominio público? Porque eh, es un tipo de contenido diferente del contenido textual eh, común o enciclopédico, es, es una base de datos, son datos... Eh, que simplemente la, la, um, eh, el trabajo autoral consiste en ordenar esos datos, es, es decir, es un trabajo como de, de, bajo, de baja autoría, por decirlo de alguna manera, eh, y que sería muy difícil para un reutilizador o reutilizadora eh, citar eh, y eh, eh, cumplir con el requerimiento de atribución, por ejemplo, que... Eh, que tienen los contenidos en, eh, de los artículos enciclopédicos. Entonces, todo lo que es datos estructurados está bajo otro eh, criterio, que es el, el de la dedicación al dominio público. Es decir, que acá vemos que cuando la afirmación principal, que era Wikipedia, es de contenido libre, bueno, tiene su desarrollo ¿no? en eh, políticas más concretas y la aplicación de eh, licencias eh, ...concretas a los distintos tipos eh, de contenido. Eh, bueno, ahora bien, estaría, estaría bueno sí. ahí a, a hablar un poquito, porque sé también que hay gente que nos escucha de Europa, ¿no? Entonces, en realidad, parte del desafío también tiene que ver con que hay mucho debate... ...alrededor de si ciertas bases de datos pueden tener o no protección eh, de derecho de autor. Entonces, Europa protege las bases de derecho de autor... Eh, eh, América Latina en su mayoría también protege las bases de datos porque obviamente nuestra legislación toma muchas cosas de, uh, de la legislación europea y Estados Unidos en cambio considera que los datos y ciertas bases de datos en particular no están protegidas porque en realidad no hay nada novedoso en acumular una serie de datos ¿no? y esto ha sido así como históricamente en la legislación. Entonces, Ahí también hay como un, una pelea de los dos mundos, por decirlo de alguna manera, porque los europeos protegen mucho sus datos y los estadounidenses no, no, no los consideran de la misma manera. Entonces, la forma más fácil de resolver ese, esa, esa diatriba, digamos, o sea, si tu legislación lo protege o no lo protege, es simplemente decir, bueno, esto está todo en el dominio público, eh, y por las dudas lo marcamos como que está en el dominio público. Eh, perdón que me fui un poco, <ríe> introduje esta, sí. esta cuestión acá, pero es, es importante saberlo también, ¿no? Porque, Tal cual, porque Wikipedia eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, cuando, o sea, está pensada para que funcione en todo el mundo, entonces, si en algunos países determinados tipos de bases están protegidas bajo derecho de autor y en otros no, se genera un problema, porque Wikipedia tiene que funcionar en todos lados, entonces, haciendo uso del derecho de autor, nosotros podemos renunciar a esos derechos y de esa manera, hace, como decía vos, o sea, hacemos homogéneo en todo el mundo porque en los que teníamos el derecho, renunciamos eh, y en los que no tenía derecho, eh, bueno... Obviamente nosotros no podemos renunciar a algo que no teníamos derecho. Eh, el único problema se generaría en alguna legislación que nos impida renunciar a los derechos, que es, también puede ocurrir en algunas legislaciones. Pero, eh, pero siempre está pensado eh, esto para que sea lo más ampliamente utilizable en la mayor parte de los países. ¿no? Eh, bueno. Eh, bueno, vamos, vamos bien de tiempo, así que yo lo que tenía pensado eh, es ver en qué se basa todo esto, de esto de las licencias, por qué, o sea, qué significa una licencia. Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es repasar eh, rápidamente eh, algunas cuestiones básicas sobre eh, eh, derecho a autor. ¿no? Eh, estamos a porque lo que estamos hablando son de licencias de derecho de autor. Eh, lo que voy a hacer es eh, cambiar acá eh, y eh, básicamente rápidamente vamos a decir que el derecho de autor eh, es un monopolio que se les da a todas las personas autoras sobre las obras eh, de su autoría es una forma de propiedad intelectual y está sostenida en leyes locales pero también en tratados internacionales, por eso es que eh, hay muchas leyes que son parecidas entre sí y cada vez más parecidas porque eh, a través de los tratados internacionales y de eh, algunos tratados de comercio se van homogeneizando, en general a favor no de la cultura libre sino de los titulares de, de derechos de de contenidos, pero bueno, esa es otra historia. Eh, y eh, algo importante, eh, este monopolio es temporal, es decir que caduca, por eso vimos que eh, hay, se pueden subir contenidos en dominio público, vamos a ver en los plazos, eh, y tampoco abarca algunos tipos de contenidos, no, no abarca, por ejemplo, las ideas, por eso es que podemos escribir la Wikipedia, porque nosotros podemos Tomar ideas de otras fuentes y volcarlas. ¿Mm? Eh, lo que no podemos hacer es eh, copiar eh, los, eh, eh, la forma de expresión de esas ideas de manera textual sin eh, tener el permiso previo. Eh, tampoco abarca conceptos, eh, no, no abarca la propiedad sobre los soportes físicos, eh, y bueno, y también tiene limitaciones y excepciones. ¿Mm? Eh, una cosa importante, que esto sí está relacionado con el licenciamiento en Wikipedia, es que el derecho de autor eh, empieza a regir desde el mismo momento en que la obra es creada. ¿Mm? Y no hay necesidad de registrarlo eh, ni de hacer ninguna formalidad. Es decir, que los autores y autoras tienen, los eh, tienen todos los derechos reservados sobre su obra desde el mismo comienzo. Y acá, eh, esta es la razón importante por la cual es necesario para que un contenido sea libre. Cuando Wikipedia dice que, es de conten eh, que los contenidos son libres, sí o sí, para que eso sea eh, no sea palabra hueca, tiene que eh, hacer uso de un tipo de licencia. Tiene que colocarle una licencia. ¿Una licencia qué es? Es un aviso eh, legal es un permiso, perdón, eh, por anticipado a todas las personas usuarias de qué pueden, eh, pueden hacer con la obra. Si no se, eh, si no se hace ningún aviso, si no, si no se escribe en algún lado qué permisos le damos a las personas, eh, se sobreentiende que están todos los derechos reservados, que es lo que la ley eh, provee a los autores y autoras. Eh, Puedo ahí sí. hacer como un asterisco. Eh, algo que por lo menos para mí es un, sumamente importante e interesante de estas licencias que está contando un poco eh, eh, Jorge ahora es que uno tiene la capacidad de elegir, ¿no? De qué manera quiere circular los, las producciones que uno hace. Eh, y esto es eh, como algo que uno cuando viene trabajando con licencias también le va quedando gradado Todo lo que no está expresamente permitido está Está prohibido. O sea, como decía recién, todo tiene co eh, copyright por default. O sea, que nosotros no podemos usar eh, nada de, de, ni textos, ni imágenes, ni nada que no tenga una nota eh, legal, una lectura o algún simbolito que ahora después vamos a seguir trabajando, que nos permita... Eh, eh, reutilizar esos materiales. Todo esto se lo debemos a, a, a Verna ya después que quiera, digamos, a explorar más esto. Pero esto es eh, algo muy, muy, muy importante. Todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Eh, y es algo que, por eso le decíamos, fíjense siempre al final de las páginas las licencias, fíjense los loguitos. Eh, y todos, es así, siempre somos, es, es, es contrario al principio de inocencia que rige la humanidad, no de que todos somos inocentes hasta que se demuestre culpable. Bueno, acá es... Eh, todo está restringido. Eh, simplemente se anota porque a mí como que es algo que me, me ayuda a pensar de, bueno, si, si nadie me dice que lo puedo usar es porque no lo puedo usar. Tal cual. Es contraintuitivo porque la sí. práctica común es que, bueno, si está en internet lo puedo usar, pero, bueno, no, es al revés. Si está en internet no lo puedes usar <risa> a menos que tenga una licencia, ¿no? Y Va. A a ver, con... usalo, u, úsenlo igual, ¿no? Pero digo, eh, para subir a Wikipedia los contenidos, no, tenemos, cuando te, estamos en proyectos colectivos que pueden ser atacados por, eh, bueno, por titulares de derechos, que pueden, puede haber gente que les tenga bronca, hay que cuidarse, porque por, si no puede llegar a pasar cosas como las que le está pasando a Internet Archive en este momento, que está con, eh, nada, con, está recibiendo eh, juicios de titulares de derechos. Eh, eh, por, ahí... por tratar de innovar un poco, o sea, es algo defendible totalmente, pero, bueno, por tratar de innovar un poquitito eh, y generar un régimen, por ejemplo, de préstamo de, de, de obras en digital, eh, recibió, está recibiendo en este momento unos juicios tremendos de, de, de editoriales, en fin. Eh, y ahí te voy a sí. sumar una cosa, ya que mencionaste lo de Archive y es una pregunta que salió en el chat. Perdón, sé que quizás rompe con esta lógica de las derechos de autor, pero igual tiene mucho que ver. Que es. Que sí. Dicen, en Wikipedia en inglés hay imágenes que cuando traducís los artículos al español no aparecen. Yo comenté por ahí que tiene que ver con el Fair Use de, de, que hay en Estados Unidos, pero no sé si lo vas a tomar después para que lo tengas en mente. En tu sí. No, yo no sabía que pasaba eso en el, con el traductor. Eh, se me ocurre que puede ser por dos cosas, una por el fair use u otra porque estén alojadas en la propia Wikipedia en inglés, porque Wikipedia en inglés es, es la única que, al, que puede alojar imágenes dentro, eh, o sea que no toma imágenes de commons, o sea, si bien las puede tomar, pero que también puede alojar adentro de, de de la, del propio espacio de Wikipedia. Y puede ser sí, por eso y, también que no la va. Sí, sí, sí. Sí, y eso tiene que ver justamente con que en la Wikipedia, como el Fair Use, no, digamos, en Wikimedia Commons está todo abierto. Eh, y, en, y en Estados Unidos el Fair Use básicamente es una legislación que permite reutil, eh, utilizar cosas que tienen copyright si tiene fines educativos. Eh, eso es una excepción, digamos, a Berna, eh, que tiene Estados Unidos, pero que no está en otros eh, espacios del mundo. Así que ya vamos a a, a verlo más adelante. Sí, en realidad bueno, simplemente para clarificar sobre sí. el tema del uso justo, no es solamente con usos no es solamente usos educativos, sino que en realidad es si cumple una serie de condiciones, digamos, ¿no? Que eso la hace un poquito diferente de las excepciones para educación, pero bueno, no nos vamos a meter en ese en ese lío, digamos, ¿no? Pero igual yo creo de la misma Sobre todo porque en la Wikipedia en español no, no lo tenemos. No, bueno, en, en la mayoría de nuestras legislaciones no tenemos nada de eso, pero también... No hay excepciones eh, casi. Claro, es, es que para eso era que organizamos esta charla, ¿no? Para quejarnos de, de la situación del derecho de autor en, en nuestros países, en América Latina. Pero también está bueno eh, como decir algo que me parece que tiene que ver, que es importante, que el tema de, bueno, la Wikipedia en inglés y cómo sigue sus propias normas con algunas cosas, yo creo que también esa práctica de que estuviera subida en la Wikipedia en inglés es una práctica que paulatinamente se fue eh, abandonando, digamos, ¿no? Me parece que eh, a partir de Commons, como cada vez más, te encontrás que en realidad se prioriza. Eh, utilizar contenido libre directamente desde Commons, justamente porque genera muchos problemas después en, en otras wikipedias. Entonces, está bueno como tenerlo en cuenta eso. Pero me imagino también que con, donde debe pasar mucho es con eh, las eh, películas. Eh, con, porque ahí, claro, ahí es donde aplica eh, mucho el fair use. O sea, vos en... en, en en Estados Unidos podés poner el póster de una película y en nuestras legislaciones no, o al menos no está tan claro, digamos, a nivel internacional cómo funciona eso. Entonces, ahí sí. es donde se me ocurre un punto donde efectivamente puede ser que, que muchos pósters, por ejemplo, estén subidos a la wiki en inglés directamente y no a Commons Sí, otro ejemplo son los, sí, también las tapas de álbumes de música, sí, en eso se ve mucho, pero... Eh, pero sí, tal cual. Es cierto que, eh, que la buena práctica de Wikipedia en inglés es usar también Wikimedia Commons para facilitar que sea más eh, interlingüística, o sea, que sea como temas integradas las la Wikipedias en distintos idiomas. Eh, bueno, para complicar más las cosas, los titulares de derechos no solamente son los autores, sino que hay obras en colaboración que tienen varios eh, colaboradores que tienen derechos, eh, que los autores pueden haber vendido sus derechos y que lo tenga, por ejemplo, una editorial, eh, que las obras también pueden tener traducciones y las traducciones tienen sus propios derechos, que también está el Estado, que puede ser un titular eh, de derecho o eh, puede haber también empresas, en fin. Esto solamente para contarles eh, las complejidades que, que tienen eh, los derechos de autor. Eh, hay. Esto lo vamos a ver bien rápido. Eh, los, entre los derechos, cuando decimos todos los derechos reservados, bueno, ¿qué es? Bueno, hay derechos económicos y derechos morales. Los morales más que nada tienen que ver con la atribución, e integridad. Eh, y los económicos son los que en general nos vemos, son, son más visibles, ¿no? O sea, el tema de reproducir, distribuir, adaptar, etc. Eh, además, las obras audiovisuales eh, o, o de música tienen derechos, además de los derechos de autor, hay derechos conexos de intérpretes eh, y también productores para agregarle más complejidad todavía. Eh, las, eh, las infracciones a los derechos están en las leyes de todos los países que tienen sanciones, mm, eh, e incluso en algunos países como los, casi todos los de América Latina, incluso hay infracciones sin ánimo de lucro que tienen eh, sanción penal. Eh, en general no ocurre. Pero a veces cuando ocurre se arman eh, grandes escándalos, como, eh, como pasó en Colombia con un estudiante eh, de eh, universitario que al hacer eh, eh, al tomar eh, contenidos para una tesis fue denunciado. Eh, bueno, en fin, después por suerte fue sobreseído, pero bueno, a veces cuando saltan este tipo de casos es que la gente un poco se moviliza. Mientras tanto como, parece todo estar como más en... Eh, bueno, hacer de, hacemos de cuenta que, eh, que cumplimos, pero nos pirateamos en secreto, en fin. O sea, hasta que no pasa algo, eh, hasta que no se ve los efectos de esa criminalización, no, no se pone en cuestión este tipo de leyes. Eh, bueno, en cuanto a la duración, esto es importante, eh, pero después seguramente lo, lo vamos a ver mejor en el, taller, en el próximo taller eh, con Miguel, cuando veamos dónde conseguir imágenes, eh, pero bueno, para que se hagan una idea, eh, es, abarca, eh, por lo general en la mayoría de los países abarca la vida del autor y 70 años después de su muerte, ¿sí? En Estados Unidos hay eh, reglas añadidas a esa, eh, en las cuales, por ejemplo, si pasó más de 95 años desde la publicación de la obra, está en dominio público. Entonces, por lo general, para subir contenidos a Wikipedia, lo que vamos a tratar de cumplir son dos criterios, o sea, para saber si está en dominio público. Hay, hay casos más particulares, pero si sabemos que eh, el autor o la autora murió hace más de 70 años, y que la obra fue publicada hace más de 95 años, ahí ya estamos relativamente seguros que, que podemos subirla. Eh, esto era lo que les contaba recién, eh, del ingreso de las obras en dominio público, con bueno, el agregado de que en Uruguay y Argentina eh, no hay un dominio público pleno, eh, sino que es pagante, eh, pero bueno, en general no, no se ha aplicado a usos sin fines de lucro, aunque en algún momento, sobre todo en Uruguay, en Argentina es solo para usos con fines de lucro, pero en Uruguay podría llegar a aplicarse a usos sin fines de lucro, aunque nunca ocurrió. Eh, y las limitaciones y excepciones era lo que eh, les contaba hace un ratito, que son usos lícitos que no requieren permiso del autor. Esto en Wikipedia es bastante común, ¿saben en qué? Cuando fotografiamos eh, monumentos en la vía pública, eh, porque ahí nosotros somos autores de la foto, pero el monumento tiene un derecho en sí, porque es una obra. Eh, entonces, bueno, algunos están en dominio público porque son muy antiguos, pero otros más modernos eh, tienen derecho a autor. Pero en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las eh, legislaciones hay una excepción que se llama libertad de panorama que nos permite eh, hacer reproducciones de eh, obras permanentemente expuestas en la vía pública. Es por eso que en Wikipedia vemos muchas... Eh, fotos de monumentos que no son antiguos eh, y las vemos. Ahí voy a hacer, un, um, ¿puedo hacer una interrupción, perdón, acá te estamos interrumpiendo, es que es el rol de Bello. Eh, <risa> esto es importantísimo, chequen la legislación local, porque también piensen esto, eh, todas las imágenes, lo que suben a Wikipedia o Wikipedia en español, está cruzado por un montón de legislaciones totalmente distintos y tal, entonces eh, lo importante siempre es, Chequear cuál es eh, lo que rige para sus países y, y ver cómo compatibilizar eso con Wikimedia Commons, eh, porque no es un mundo. Nosotros podemos sacar, por ejemplo, a, a, a edificios, pero obviamente no a esculturas y no cuestiones que tienen que ver con obras de arte que están en la vía pública, porque nosotros digo Argentina. Eh, y así va a ir variando eh, de acuerdo al lugar, que no estén en el dominio público 70 años después de la muerte del autor. Sí. sí, en Uruguay tampoco tenemos, pero... Porque Argentina y Uruguay son dos de los peores países, <risa> eh, o sea, los, de los que menos excepciones y limitaciones. Eh, igual, tienen Igual ahí, en, eh, o sea, Uruguay sí tiene para sacar fotografías, eh, en edificios, o sea, sí hay libertad de panorama, o sea, ahí está bueno siempre también chequear, digamos, cómo lo interpreta Commons, porque creo que sí. ahí hay como... Sí, sí, o sea, creo que hay como un mundo entre lo que dice la ley y después cómo lo interpreta Commons, y ahí hay como algunas páginas interesantes que les podemos ir pasando, porque Commons tiene toda una forma de interpretar las excepciones y limitaciones, que, que está bueno también conocerla, cómo piensan que aplica la libertad de panorama, eh, durante una época hubo una discusión sobre las monedas, sobre si los diseños de las monedas estaban o no en el dominio público, y también hicieron una interpretación sobre eso. Entonces, conocer las políticas del derecho autor de Commons está bueno. Ahora les paso algunos links. Ah, dale, sí. Bueno, y la, el otro, la otra excepción, que esta sí está en todas las legislaciones, es el derecho de cita. Es por eso que nosotros podemos, en los artículos de Wikipedia, Copiar citas textuales eh, y entrecomillarlas y citar eh, la autoría. Eh, esto es una excepción súper básica. Lo que no podemos hacer es copiar fragmentos textuales eh, sin, sin mencionar eh, que está sacado de, de otro lugar. ¿no? Eso es una de las cuestiones que lleva al borrado de los artículos. ¿no? Eh, con, si si otro editor o editora se reconoce que eso está copiado, se, se borra. Se borra no por maldad, sino para proteger a la propia Wikipedia, que es una construcción colaborativa y no queremos que por una cosita nos bajen la Wikipedia. ¿no? Eh, es decir, a veces los que, quienes creamos contenidos libres, somos, se nos puede ver como más papistas que el Papa, ¿no? de, con los derechos de autor, pero es para proteger el proyecto. Más que otra cosa. No es por, por ser fanáticos de, de las restricciones. Eh, bien. Y bueno. Eh, bueno, es, nada. Eh, el, el llamado acá, con respecto a los derechos de autores, eh, a, la, a la importancia de eso, de, de, de, eh, de saber que cuando estamos en, en, en Wikipedia y en Internet, todo el tiempo estamos interactuando con contenidos, sujetos a derecho a autor y cuando también creando contenidos. Y bueno, eh, saber estas cosas o sea, y, y hacernos conscientes de, de, de las problemáticas que hay para el acceso al conocimiento también nos, nos ayuda también a, a poder tomar posición eh, ante cuestiones de política pública que se discutan en nuestros países. Bien, hasta acá una, el, lo básico de qué es el derecho a autor, no sé si hay preguntas o comentarios, y de, ahora, después vamos a ir más concreto a las licencias, cómo se arman, cómo, eh, de qué se trata, y bueno, ver una por una. No, quizás sí, aclarar también, ¿eh? Uy, dale, ya. Dale, C Coti, ¿qué ibas a decir? No, no, no, no, <risas> iba a decir nada, absolutamente nada, que venimos muy bien. Ah, no, no, yo, yo simplemente iba a decir que, bueno, Commons obviamente es como el, el o sea, me, porque me quedé pensando en esto, ¿no? Entonces fui a buscar algunas cositas que ahí después les va a compartir, Coti, como el tema de Freedom of Panorama, ¿no? Las políticas de Commons, claro, y en realidad Commons es como el, un mundo muy interesante para ir y explorar en términos de, de, de licenciamiento, porque tampoco es claro, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, si uno va y busca commons, dos puntos, eh, dominio público, te lleva una página de ayuda, pero algunas interpretaciones de cómo aplica el, la libertad de panorama eh, está en realidad en otra página. Bueno, es como un, su propio mundo, ¿no? este Commons en lo que tiene que ver con gestión de los derechos de autor. Así que, bueno, bien. Sí, y algo de lo que no hablamos porque no es el tema de hoy, pero quedaría para una charla aparte con alguien que sepa mejor, es el tema de derecho de imagen, porque eso es, eh, es algo que complejiza todavía más las imágenes eh, y que está eh, súper vago eh, descripto en, en Commons, es decir, eh, hay... Hay cuestiones que están muy regladas, sobre todo se ha arreglado en Wikipedia de las cuestiones que más que eran como más sensibles, ¿no? Es decir, eh, a Wikipedia le, lo que más le preocupa es que no aparezca, no sé, algún titular, no sé, un editorial, un, no sé, un estudio de, de cine y encuentre una película, ¿no? Adentro en Wikipedia. Entonces, eso está súper reglado con mucho detalle, pero hay otras cuestiones. Eh, que como decías vos, Escano, están, no, no están tan claras, no porque eh, además yo creo que muchas de estas cuestiones no la tienen clara ni los propios expertos eh, internacionales en derecho a autor, o sea, cuando vos vas a la OMPI y, eh, y, y ves las discusiones que hay, no, no, a veces no saben cómo, cómo se aplican los derechos de autor a nivel internacional, porque está, el país en el cual la obra fue creada, el país donde está siendo utilizada, el país donde están alojados eh, los datos, eh, en fin. Eh, y en un sitio web puede ser, eh, esos contenidos se pueden acceder desde distintas legislaciones, es decir, ¿qué pasa si un contenido que se sube eh, y que está en dominio público en todo el mundo, menos en México que tiene una ley que... Eh, eh, es el, tiene el plazo de copyright más largo del mundo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un contenido que está en dominio público en todos lados, menos en México? Bueno, en fin, hay muchísimas preguntas y Wikipedia trata de hacer lo mejor posible en ese, en ese mar eh, eh, de restricciones, limitaciones de. y circulación de eh, la información y la cultura en general. Eh, o sea, yo me río porque escucho, y es como todo. Todo es más complejo de lo que uno puede, digamos, imaginarse, porque los derechos son múltiples, patrimoniales, morales, eh, los eh, de autor, los de la personalidad y lo demás. Eh, y normalmente uno va por el mundo así sin, sin tener idea de cómo, cómo usar. Entonces, creo que el primer ejercicio es este, empezar a saber que hay un montón de derechos que están por detrás de todas estas cosas que usamos y empezar a prestar un poquito de atención. Eh, pero sí, todo siempre es mucho más complejo. Y creo que internet y, la, digamos, la, el, el compartir y el uso masivo de todas estas cosas, eh, complejizó un, mo, un montón más esta forma de, eh, nada, de pensar la, los derechos en el siglo XXI. Porque... Sí. A ver, también tengamos en cuenta que esta charla es para abrir a la complejidad. Para después saber cómo hacerlo, vengan a la, a la charla que viene, que Miguel les va a decir, Cómo hacer, o sea, cómo subir fotos, encontrarlas súper fácil. <risa> Acá estamos <risa> tratando no, de ver. Tienes que saber que hay derechos atrás. <risa> ahí va, ahí va. Todo lo que hay atrás de eso que después se puede operacionalizar de maneras más prácticas y, y eh, bueno, está. Eh, bueno, entonces ahora vamos a ver qué son y cómo funcionan las licencias Creative Commons. Ahora que ya tenemos una idea básica de qué es el derecho de autor. Eh, las licencias creativas, ¿cómo son licencias de derecho de autor? ¿Mm? Eh, sirven para que, para, como vimos antes, los eh, creadores pueden otorgar permisos para usar sus propias obras ¿eh? Con, bajo distintas condiciones. Eh, es decir, que de eso, ya, esto ya lo vimos, de, los, de todos los derechos reservados que nos da la ley, nosotros decidimos ceder al público algunos de ellos, ¿sí? dejar algunos derechos reservados. Y algo importante es que cuando nosotros, como autores, usamos la licencia, el uso es gratuito. No, no tenemos, o sea, eh, las licencias Creative Commons están, fueron... Eh, eh, hechas por una organización sin fines de lucro que justamente busca eh, fomentar el acceso al conocimiento y por eso las provee de manera gratuita y también fueron, son varias internacionalmente porque es un trabajo eh, colectivo de muchas personas con conocimiento legal de distintas partes del mundo anteriormente había las licencias Creative Commons estaban... Eh, había como una licencia para cada país, ¿no? o sea, porque atendiendo la cuestión de, ca, de que cada ley eh, es diferente, pero desde 2015 lo que se hizo es juntar a todas estas personas eh, expertas de cada país y tratar de redactar una sola licencia que fuera válida para todas eh, las jurisdicciones, y es lo que ahora tenemos. Eh, licencias válidas eh, en todo el mundo. Eh, bien. Eh, a ver, la, la, la idea de las licencias es eh, generar, como vimos, un permiso por anticipado para que la gente pueda eh, realizar determinados usos. Para eso... Eh, lo, que hace, lo que hace falta simplemente, es decir, nosotros podríamos poner a nuestro contenido algo así como un avisito que dijera, bueno, usted es libre de hacer lo que quiera, saludos. Y eso, eh, como nosotros somos los titulares de los derechos, es posible, es, sería válido. El problema surge, el problema de escribir ese tipo de, de notas sui generis es que... Eh, es que no queda claro, o sea, que la persona que lo usa puede decir, bueno, pero ¿qué quiere decir lo que tenga ganas? Y si lo uso de una manera que no le gusta a la persona, o si lo uso eh, con fines comerciales, si lo uso sin citar, ¿qué pasa? ¿Eso entra dentro de cómo tenga ganas o no? Bueno, entonces para quitar la ambigüedad a, a las condiciones de esa licencia, que ya les digo, podría ser cualquier cosa, es que esta organización que se llama Creative Commons, que, que surge de, de, sobre todo en Estados Unidos, del sector académico, pero que después se fue ampliando e incluyendo gente de distintos eh, países y de distintos eh, sectores, eh, bueno, lo que hace es generar una, un, eh, un texto, un aviso estándar que, todo, o sea, que todos nos pongamos de acuerdo, usemos los mismos, que esos estén, hayan sido redactados por personas expertas y que sean lo más fáciles de usar posibles. Eh, y para que sean fáciles de usar es que, eh, se, eh, es que tienen estos elementos que estamos viendo acá. Eh, tiene que tener el, lo que se llama el código legal, que es el, es el texto legal de la licencia, que dice... A diferencia de las licencias de copyright, eh, cuando uno eh, entra a algunos sitios que le dicen usted no puede hacer nada, o cuando uno lee los avisos legales de los libros, o, o, o cuando termina la película, te dice todo lo que te puede ocurrir si lo copias. Bueno, acá este, esta licencia, el texto, es al revés, te dice todo lo que puedes hacer, ¿no? Eh, y te lo dice de una forma bien precisa. Eh, ...que eh, entre en diálogo con, la, con los textos de las leyes nacionales. Eh, y te lo dicen en tu propio idioma, además, ¿no? Porque si uno tuviera que eh, traducir eso mismo de decir, ¡eh, hace lo que quieras con mi obra en suajili, digamos! Eh, bueno, sería como bastante complejo, ¿no? Este, pero en cambio las licencias te lo dicen en tu idioma. Tal cual, tal cual. Está disponible en un montón de idiomas... Eh, eso está buenísimo y también te lo dice en tu propio idioma y también te lo dice fácil porque además del texto eh, es legal te da un, un, resu o sea, te da un resumen en, eh, que le llaman legible por humanos donde eh, te permite eh, conocer los eh, principales eh, términos y condiciones de la licencia acá lo esto es lo que vemos eh, cuando uh -huh. eh, um, bueno, esto justo no es exactamente el término de la licencia, pero está basado en eso. Eh, pero vamos, ya, ya les muestro eh, exactamente acá, ¿no? Este es el resumen de la licencia Creative Commons, es que acá está copiado. Lo copiaron en Wikipedia en una página. Eh, te dice, por ejemplo, que usted es libre para compartir y, y adaptar el material bajo las condiciones siguientes de reconocimiento y de que si se eh, transforma o, o adapta el material hay que difundir esas contribuciones bajo la misma licencia y algunas eh, cuestiones más. Este es el resumen que nos da Creative Commons y eh, después podemos hacer clic y ver, bueno, en este caso, eh, acá lo vemos en el inglés, pero, lo, legal, podemos ver es en, Ay, pero lo podemos ver en castellano. Sí, igual eh, porque ahí estás viendo el, la eh, advertencia, el ahí no estás viendo, claro, no estás viendo el código legal, eh. ese es el código elegible por máquinas. sí. Eh, a ver, te... cuando tiene ¿Cuándo? Tiene que estar en algún lado el código legal. ¿no? Si, le, si le pongo acá el S. Creo que le tenés que poner el S ahí, a ver. No. Ahora, ahora te doy una mano, a ver, ahí lo, lo busco y te ayudo. Ok, sí. Sí, porque acá estoy en castellano, pero me lleva al código legal en inglés, pero está en castellano. Ah, ¿no? porque ¿no? en vez de, perdón, en vez de eh, legal code barra es eh, es punto e, es, ahí va. Eh, no, no, la barra no, el punto, punto es. Ah, okay. es. Bien, eh, ah, qué, qué raro. Mm, debería funcionar eso, sí. ¿eh? Porque estoy en la, yo estoy en la en la, quizás, eh, quizás porque es la 3.0 eh, eh, La 3.0 me está funcionando Raro ah, ¿Querés a mostrarlo ver, vos? Para, ¿cómo, no, ¿cómo tenés armado? El, a ver, volvé al, al código legal eh, qué, qué raro No, la 4.0 es la que no está funcionando Sí, a mí me está pasando igual, ¿eh? eh. Igual voy a decir esto. Ah, bueno, esto igual es una cosa que habría que reportar ahora que. Ah, ahí va porque. Es que yo creo que la 3.0, como es no importe, eh, no sé si, sí, bueno, no sé. Y mira, porque si entro a esta, ahí te paso el, el link, eh, ahí me, me lo levanta, ¿eh? Eh, creo que es porque hay como un lío ahí entre el punto s y el, el .es, que se armó el lío, pero si uno entra a creativecommons.org barra licenses barra by guión sa barra 4.0 barra legalcode.es, ahí entra, sí, digamos, sin sí, problema. eso es lo que estoy viendo ahora. El problema eh, debe ser porque... Bueno, otra de las cuestiones para más detalle, más complejidad, es que Wikipedia usa eh, la, una versión de la licencia Creative Commons que no es la más reciente, sino que es la 3.0. ¿no? Eh, eh, y esa, la, cuando yo les dije que ahora hay una que es válida internacionalmente, es, es, esta, es la versión 4, eh, en la 3 había versiones locales. ¿no? Entonces, yo supongo que... Eh, en castellano debe estar la versión portada al al, eh, a los distintos países. Eso debe ser la cuestión. Eh, pero bueno. Eh, lo que sabemos acá es que eh, tenemos... Eh, la licencia te provee un código legal, un texto legal y un resumen para poder entenderlo sin tener que leer todo el texto legal. ¿Mm? Eh, y también provee eh, un código informático, eh, que es código muy sencillo, es, eh, son eh, etiquetas eh, que se pueden eh, copiar y pegar como, como código HTML, y que eso permite, va a permitir que los buscadores, o sea, Google y otros, eh, identifiquen eh, qué contenidos eh, están bajo esas licencias y puedan, se puedan usar filtros. ¿Sí? Eh, bien. Eh, ahora vamos a ver, eh, de más rapidito porque nos quedan 10 minutos, eh, cuáles son los elementos de las licencias Creative Commons. Eh, como vimos antes, en, acá, en el, en, acá en el resumen, vemos unos iconos, ¿no? El de la licencia de Wikipedia es Atribución Compartir Igual, y tiene estos iconos, Bueno, que son algunos de los que vemos acá. Eh, la licencia Creative Commons, cuando, como, como autores y autoras, nos permite elegir eh, las condiciones bajo las cuales vamos a compartir nuestras obras y hay cuatro condiciones entre las que podemos elegir, eh, la primera es la de atribución, que es la de la izquierda, después están si queremos o no permitir usos comerciales, si queremos permitir o no obras derivadas y en el caso de que si sí permitamos obras derivadas, si queremos que esas obras derivadas se tengan que compartir necesariamente o no bajo la misma licencia. Eh, esto acá está detallado que esto que les acabo de contar y estos iconos se pueden combinar para formar eh, las distintas licencias depende cómo los combinemos vamos a obtener una licencia que exija solamente la atribución y permita hacer todo lo que queramos con la condición de que eh, citemos la autoría de la persona. Después, vamos, acá vemos la licencia que usa el texto de Wikipedia, que es que la, la persona pueda hacer lo que quiera, siempre que atribuya, y que si hace obras derivadas, las tenga que hacer bajo la misma licencia. Esto es lo que, mm, lo que busca es que, por ejemplo, si se hacen traducciones, eh, o adaptaciones, siga siendo libre, ¿no?, el contenido. Eh, como él el, el, te elige tu propia aventura pero de las licencias, ¿no?, como arma tu propia licencia a partir de los simbolitos. Tal cual, tal cual. Acá, acá sí. podemos elegir, por ejemplo, sí. Eh, arma tu propia aventura, pero hay, hay dos que no puedes elegir entre sí, digamos, ¿no? O sea, porque claro. la no derivada y la compartir igual son incompatibles entre sí, digamos, ¿no? O sea, no puedes compartir igual si no puedes derivar. Tal cual. Tal cual. E entre esta y esta. Eh, esta es, sí, si, por ejemplo, eh, esta permite hacer lo que queramos siempre que atribuyamos, pero no podemos hacer obras derivadas, por ejemplo, traducciones o adaptaciones. Esto casi no se usa solamente para alguna cuestión, eh, no sé, alguna gente para artículos de opinión como que tienen como eh, que puede pensar que le pueden llegar a, a cambiar, eh, no sé, el texto para hacerle decir lo que no dijo, en fin, no sé, pero se usa poco. Eh, después está la posibilidad de no permitir usos comerciales, está la posibilidad de no permitir usos comerciales y que las obras derivadas tampoco lo permitan. Y esta es la más restrictiva de las licencias Creative Commons que eh, exige atribución, no permite usos comerciales y no permite hacer obras derivadas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué permite entonces? Bueno, permite descargar el contenido, compartirlo sin fines de lucro, etcétera. Que es algo que el copyright no permite. Es decir que, siendo la más restrictiva de la licencia Creative Commons, es eh, más permisiva que el copyright. Bien, eh, ¿cómo elegimos eh, la licencia? Una vez que, que más o menos ya, ya tenemos claras estas, estas cuestiones, vamos acá a una página web. Eh, que creativecommons.org barra choose, que es elegir en inglés. Eh, y acá nos va a preguntar, nos va a hacer dos preguntas. ¿Quiere permitir que se compartan las adaptaciones de su obra? Sí, no, o sí, mientras se comparte de la misma manera. ¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? Sí, no. Y ven que cambia, eh, acá depende de lo que elijamos, cambia... Los iconos de la licencia. Y también nos dice si es una licencia de cultura libre o no. Si no permite usos comerciales, no es una licencia de cultura libre. En este caso, sí. Por eso todos los contenidos de Wikipedia, ¿se acuerdan del pilar de que es de contenido libre? Todos permiten los usos comerciales. Eh, y bueno, es tan simple como esto. Respondemos las preguntas y acá abajo nos da. El texto con el icono. Esto, por ejemplo, si lo tenemos en un LibreOffice, en un Word, o lo que sea, lo copiamos esto. Y si tenemos una página web, copiamos esto otro. Este era el código legal, ¿se acuerdan? Es código HTML al que se le agrega. se le agregan unas etiquetas. Acá una que dice license. Eh, y, y bueno, eso es solo. Eh. Ah, no. Eh, license eh, bueno, sí, license le, le, le tira una etiqueta que se llama license y con eso los buscadores eh, le identifican eh, y bueno, y eso lo copiamos y lo pegamos en nuestra web. Mm, bien, eso es es tan simple como eso, o sea, no hay que hacer más nada, no hay que pedirle permiso a nadie, simplemente copiamos y pegamos y listo. Porque es un aviso que nosotros ponemos en nuestra web y que esta organización nos da, nos permite usar gratis. Lo otro que podemos hacer es eh, trabajar con herramientas de dominio público, es decir, además de las seis licencias hay otras herramientas, no se llaman licencias, eh, porque no imponen condiciones es para los usuarios. Una es la dedicación al dominio público, que es una renuncia a todos los derechos de autor, que era lo que vimos que se hace bueno, en Wikidata. Perdón, ahí te, te voy a hacer una corrección. Y sé que tenemos poco tiempo, pero sí me parece importante hacerlo, que en realidad no se las llama licencias porque no son defendibles, o sea, el no tienen código legal de la misma manera que tienen las licencias. O sea, las licencias tienen un código legal y además son defendibles en una corte. Eh, entonces, si yo quiero ir y demandar a alguien, voy y lo demando porque violó los términos de la licencia CC by, por ejemplo, digamos, ¿no? CC atribución. Pero en el caso de estas, de estas herramientas o estas etiquetas, lo único que hacen es indicar el estado de una obra, digamos, ¿no? Y, eh, en el caso de la CC0, sí tiene algo que se conoce como una fallback license, que vendría a ser algo así como, bueno, una licencia por las dudas para aquellos países en los que eh, no se pueda de, dedicar toda la obra al dominio público. Pero la razón por la cual no son licencias tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de que no son eh, reforzables o, o, o posibles de eh, ir a una corte, por eso. Ahí va. Bueno, y... Eh, siguiendo esto de lo que, de lo que estás diciendo, cuando uno va a la licencia, en comparación con, eh, vieron lo que vimos hace un ratito, eh, ese texto super largo legal, acá simplemente hay un avisito de, una, de un párrafo que dice que a esta hora se renuncia a todos los derechos eh, y listo. O sea, en realidad está buenísimo, está buenísimo leer el código legal, entre comillas, de la CC0, porque en realidad más yeah. que un código legal es un manifiesto. Eh, sí. Entonces, tiene ahí como palabras que dicen algo así como, creo en, en los beneficios para la humanidad, este, ese es más o menos el lenguaje de la CC0, es muy poético e inspirador, este, pero evidentemente no es un código legal, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, por ahí va la cuestión también. Eh, creo que tienes que hacer lo mismo ahí va, en español. Bueno, si, si lo leen, es como muy eh, el mundo es maravilloso y <ríe> el dominio público nos hará mejores como humanidad, básicamente. Ahí sí. lo compartí para el chat. Ah, genial. Sí, está bárbaro. Esta es la, la herramienta que se usa en Wikidata, ¿eh? para que se hagan una idea. Y, y la otra herramienta de dominio público, en realidad esto sí es una marca, una etiqueta eh, que, eh, que simplemente la usamos cuando identificamos obras de, de, de otros que sabemos que están en dominio público. Es simplemente para cuando sabemos que algo está en dominio público, eh, solucionarle la vida a otras personas, hacerle más fácil la vida a otras personas y que ya lo sepan rápidamente. ¿no? Eh, acá están todas las, licen todas las, las licencias juntas, eh, y, y lo que vemos es cuáles son las que son libres, por eso son las que se usan en Wikipedia, Atribución Compartir Igual, Atribución y la de eh, Dedicación al Dominio Público. Acá hay un link, después esto también lo, lo vamos a subir. Yo eh, pasando el semáforo y las otras cositas. Ah, buenísimo, buenísimo. Eh, donde pueden leer la definición exacta de obra libre, que sigue básicamente las mismas condiciones del software libre, ¿sí? las cuatro libertades eh, aplicadas a obras culturales. Eh, y bueno... Ya para terminar, eh, cu algunas cuestiones finales, eh, que son que las licencias Creative Commons solamente tienen efecto eh, sobre los derechos eh, reservados a los autores, eh, no se pueden aplicar sobre, sobre contenidos en dominio público, no tienen efecto, y de hecho pueden llegar a confundir a la gente si uno le dice le pone una licencia a algo que está en dominio público, eh, y tampoco corren cuando ya hay una limitación o excepción al derecho a autor, por eso cuando vos, Coti, mencionabas el uso justo, bueno, el uso justo está por encima de la licencia eh, Creative Commons, si existe algo como uso justo o como excepción eh, X, eh, nosotros por más que le pongamos una licencia, la gente va a poder usar... Hacer ese uso independientemente eh, de la licencia. Eh, bien, así que bueno, eh, lo que todo esto fue para contarles, o sea, para tener un panorama de en qué está basado Wikipedia, en qué se basa Wikipedia a la hora de decir que el, su contenido es libre. Y hay eh, nuestra relación con Wikipedia, ya para ir cerrando, tiene como dos caras, una como personas que contribuyen, como personas autoras, que estamos licenciando nuestro contenido, ¿se acuerdan? En ese acuerdo entre, entre contribuidores, que todo lo que vamos a publicar va a estar bajo una licencia libre, eh, y, pero también eh, como lectores y lectoras, eh, qué derechos tenemos cuando usamos eh, la Wikipedia, qué significa que sea libre. Mm. Eh, de hecho, en Wikipedia hay una sí. parte que explica cómo citar Wikipedia, como cuando nosotros queremos reutilizar el contenido. en eh, Cualquier artículo está. En la columna izquierda van a ver una opción que dice citar. Eh, ahí va, ahí, ahí nos permite, tal cual. Eh, no sé si tienes que entrar en algún artículo en particular. Yo sé que ah, todo sí. los... Entra cualquiera. Sí. Mientras tanto, mientras. Eh, va buscando eso, aprovechemos para recordar que las fotos de la NASA, eh, del telescopio James Webb, que ahora están saliendo, están todas en el dominio público. Así que. Eh, y eso tiene que no ver con eso, una política de creación. No, no es un tema menor. Bueno, y además que también está bueno como mencionar todos los problemas que esa política genera, ¿no? Sobre todo para nosotros del sur global, que tenemos políticas tan malas en materia de derecho a autor, eh, obviamente tenemos menos contenido disponible por, por esta cuestión. Bien, y voy a hacer ahora mientras eh, también, eh, para que también enlace Jorge, o si nos decís si no la retomamos nosotros, Me, está ahí en el chat Pintacuda, nos está preguntando acerca también de, eh, puse la... Eh, que en muchos casos es muy difícil encontrar imágenes y si se pueden, por ejemplo, hacer ilustraciones y liberarlas eh, para poder ilustrar los artículos de Wikipedia. Eso trae un montón de complejidades las ilustraciones, pero eh, no sé, para que también lo tengamos ahí en mente, que es la, la pregunta que salió en... Sí, yo creo que esto, eh, esto te va a encantar el, el taller que, que va a dar Miguel, porque él va a contar de dónde, dónde encontrar las imágenes libres para subir a Wikipedia eh, de manera fácil. Es decir, nada, para hacer un spoiler, hay plataformas como, sobre todo una muy importante que se llama Flickr, que permite licenciar contenidos y que es muy sencillo eh, filtrarlos eh, y subirlos a, a wikipedia eh, hay otras también plataformas incluso miguel nos hablaba de que va a contar cómo usar youtube para subir sí. imágenes sí. eso está impresionante así que no se lo pierdan Pero, eh, una sí. cosa más ahí es el tema de eh, las ilustraciones eh, se pueden subir ilustraciones, justo el año pasado hicimos, o fue este año, el año pasado, hicimos una, una campaña que se llamaba Ilustratona, que un poco lo que buscaba era hacer ejercicio, ese ejercicio de, eh, de conseguir dibujos de, de aquellas mujeres que no tenían foto en Wikipedia y que no se podían conseguir la foto. Ahí el tema siempre es que los dibujos tienen que ser originales. Porque si la foto tiene copyright y nosotros hacemos una, un dibujo de una foto que tiene copyright, es una obra derivada y por lo tanto eh, estaríamos como, eh, acá ustedes que son los expertos, eh, Jorge, me corrigen, pero estaríamos eh, rompiendo los eh, copyright, ¿no? Entonces, podemos, lo que podemos hacer es tomar varias imágenes de una persona, inspirarnos en todos sus gestos y facciones y crear una obra original dibujada y eso sí lo podríamos eh, liberar en Wikimedia Commons. Pero no podríamos simplemente copiar una, un, o sea, pasar una foto con copyright a dibujo para subirla a Commons. Eso no podríamos. Sí. Eh, lo dijiste perfecto. Gracias. Sí, bueno, siempre, no, y además siempre recordar también que bueno esas representaciones tienen que ser, bueno, obviamente en el contexto de Wikipedia siempre vamos a tratar de que sean respetuosas, digamos, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratar de que esas, eh, eh, claro, sí, no, sé, ¿no? Eh, importante aclaración, pero bueno, en la medida de lo posible tratar de que sean también respetuosas, no, salvo que sean figuras públicas, en el caso de que sean figuras públicas, eh, políticas sobre todo, bueno, está permitido la sátira y la crítica. Eh, Así que y voy sabe. a compartir ahora uno de un proyecto que creo que lleva a Wikimedia Francia o un grupo de personas que trabajan en Wikipedia francesa, Les Saints Pages, que tienen todos dibujos, eh, tienen tipo todas unas eh, imágenes ilustradas muy, muy, muy lindas de, también de un proyecto que estuvieron trabajando. Qué bueno. Bueno, y creo que ya estamos, ¿no? Jorge, perdón, te interrumpimos durante un montón sí. durante esta... No, no, no, súper bien, súper bien. Eh, por mi lado, sí. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, pero por mi lado creo que, que ya conté todo lo que había traído. Ya conté todo lo que tenía para contar sobre, la, sobre este tema. Sí, es, es un lío el derecho de autor, o sea, estamos eh, los quienes aprendimos fue por necesidad, no por placer, y bueno, es ya les digo, es como para tratar de defender los proyectos, tuvimos que aprender todo el conocimiento creado por, eh, por, la, por, eh, por esta gente que, que, que vino a complicarla y a hacerla difícil y a meter restricciones, pero bueno, es la manera de poder liberar también, ¿no? Sí, y también quizás estaría bueno como comentar algo que es que, bueno, si bien es cierto todo este panorama complejo que comenta Jorge, a la hora de subir material o archivos a Wikimedia Commons, siempre una buena, eh, como decirlo, bueno, buen ok, es eh, también asegurarse que el, el material lo haya generado uno, digamos, ¿no? Eh, y tratar de evitar, si uno no se quiere meter en este lío del derecho autor y demás, tratar de evitar subir materiales de otras personas o cuando no estamos seguros cuál es la fuente de ese material, digamos, ¿no? O sea, hay formas fáciles de evitar meterse en líos, este, como, como eso. este, Y bueno, no sé, Jorge, quizás eh, por ahí no nos vamos a meter en esto eh, ahora, pero ¿contaste algo de cómo atribuir correctamente cuando se reutiliza materiales? No. Eh, no, no lo conté. Eh, una, ¿Lo, lo, lo, único que, taller, lo único que comenté ¿no? es que en, si reutilizamos materiales de Wikipedia, eh, siempre, a ver, no, eh, no es recomendable poner, como dice Wikipedia, eh, y abrir comillas y poner, ¿no? O sea, eh, lo, lo recomendable sería... Eh, que después de eso, o sea, citar, o sea, poner el link al artículo eh, de Wikipedia y usar eh, algunas de eh, las citas, de los tipos de citas que eh, teníamos, que habíamos visto. Eh, Tenías que sobre... entrar a un artículo. Mismo en Wikipedia, sí. ¿cómo se pasa exactamente lo mismo? En la columna izquierda está la opción citar esta página y te da ya sí. la cita armada en distintos estilos, lo cual, Ayuda un montón, sí. sobre todo para hay que armar la bibliografía. Esto es tal como pide eh, Wikipedia porque mm, en los términos de uso eh, solamente pide de manera bastante eh, laxa que se, se ponga el link eh, al artículo, ¿no? Eh, pero bueno, hay distintos formatos académicos que te los brinda. Eh, en general, para otro tipo de contenido, por ejemplo, para um, contenidos que sean imágenes, aparte de poner el link, eh, vamos a también incluir eh, bajo qué licencia está ese contenido. Es, está, eh, hay un. Eh, para esto les recomiendo eh, buenas prácticas eh, para sí. atribución. Citemos, es? es muy importante, todas las imágenes, los textos que usamos de otros, o sea, es como, eh, nada, esto, mejores prácticas, reconozcamos el trabajo sí. de las personas que están del otro lado contribuyendo también al conocimiento libre. Y además yo te sería como súper cuidadosa, porque ahora que estoy mirando, porque en el caso de, de Wikipedia, es? es más es más fácil el tema este de citar esta página y bueno, de última, colaboradores de Wikipedia es bastante más eh, preciso que sí, simplemente en commons Wikipedia. Usted En Commons no está tan bien. Yo de hecho no recomendaría para nada usar el, el citar esta página de Commons porque en este caso sí tenés autores individuales identificados en las fotos. Entonces no me gusta esta cita y me parece que, que vale la está pena mal, que es eh, sí. está, está, mal, está mal, está mal, está mal hecha y, y quizás vale la pena tener un tallercito más de, de cómo reutilizar materiales. Bueno, acá en la wiki de Creative Commons hay materiales que están súper bien, súper completos, este es uno de ellos, eh, Mejores Prácticas para Atribución, que yo lo uso un montón cuando estoy en duda. Bueno, ¿cómo, cómo cito eh, una imagen? Bueno, acá te dice, esta es la atribución ideal. ¿no? El título de la imagen por el nombre del autor, licenciado bajo, el nombre de la licencia. Eh, y después da como otras posibilidades, por ejemplo, alguna más breve, cuando tengan un poco espacio, no sé. Y después te dice cómo no hay que citar. Te <ríe> da ejemplos de lo que está mal. Y hay un montón Autor de otros. Básico. Autor y licencia Autor y licencia es como básico. Link. todo no, si y tienen link. el by no porque. Sí. Y el link a la fuente original, sí. Eh, y bueno, y después para otros tipos de contenido, para, eh, bueno, nada, no, hay mucho. Eh, para libros, para videos, en fin, está bueno este collages. material. Recuerden sí. también, si hacen collages, hay que citar todas las imágenes que fueron utilizadas en el collage. Ahí va. Sí. Sí, sí y quizás Pero daría. Universo. Creo que es otro taller de citados correctos del material. Es que sí. yo no quiero además anticipar nada, pero quizás estemos participando en alguna actividad de, de remixado, así que me parece que vamos a enganchar ahí con... <ríe> Adelanta, sí. Bueno, ¿Estamos? no sé cómo dejar de compartir. Bueno. a ver, bueno, Ah, bueno. yo te saco, yo te saco. Ah, okay. vale. Bueno, muchas gracias Jorge <ríe> por gracias. el taller. Sí, y seguramente quedaron mil dudas o, o un montón de cuestiones, pero un poco la intención de esto era que sea como un disparador para pensar eh, esa circulación, el uso de las licencias, qué implican, digamos, estas licencias para eh, los proyectos Wikimedia eh, y sobre todo para darnos un marco de lo que va a venir después con, con, con Miguel dentro de 15 días, que es, bueno, ¿Qué materiales podemos usar y qué materiales no podemos usar? Porque estas licencias van a determinar la posibilidad de después pasar contenidos a Wikimedia Commons o a Wikipedia, dependiendo un poco también de, de los permisos que tengan los distintos materiales. Así que gracias, Jorge, de nuevo. Bueno, gracias. gracias. Gracias. Chao.